Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a hablar sobre los ganadores de los Golden Glove 2020 en la categoría de Cine. Intro pasado domingo, 5 de enero de 2020, se celebró la 77 edición de los Golden Gloves. Los Golden Gloves son unos premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Esto quiere decir que todos los periodistas que están inscritos en esta asociación votan para darle premios a categorías de televisión y de cine. En este video vamos a hablar sobre las categorías del cine, eh, para hacerlo más corto. Comenzamos con la categoría Mejor Canción Original. Esta la gana la canción I'm Gonna Love Me Again de Elton John y Bernie Taupin en la película Rocketman. De hecho, la película trata sobre la relación entre ellos, Elton John y Bernie Taupin, en los inicios de sus carreras. En la categoría de Mejor Banda Sonora gana la islandesa Hildur Wonodatir De la película Joker eh, Yo hice una reseña sobre esta película En donde hablo de esta señora eh, Si están interesados está aquí arriba Hace un trabajo excelente eh, Te lleva a través de la transformación del personaje Joker En mejor película extranjera Gana la película coreana Parasites Parásitos esta es una película en la cual en esta temporada de premios van a escuchar mucho, pues es excelente. Rompe paradigmas, te mantiene entretenido y es la locura, es lo máximo, de verdad es una muy buena película. En la categoría mejor película animada ganó Missing Link o como se llama en español Mr. Link, el origen perdido estaba compitiendo contra Frozen 2, El Rey León, Cómo entrenar a tu dragón 3, Toy Story 4 por descarte básicamente eligieron la película que era digamos la nueva pues las otras ya vienen siendo o remakes o terceras cuartas partes eh, o segundas partes de, de todas estas películas en la categoría Mejor Guión, gana Quentin Tarantino por su guión de Once Upon a Time in Hollywood. Era Érase una vez en Hollywood. Eh, Tarantino ha hecho infinidad de guiones que han valido la pena a través de toda su carrera. Y cuando tú le escuchas hablar, te das cuenta por qué sus guiones son tan buenos. Porque es que la forma de hablar de él es... La forma que toman sus guiones Tiene una verborrea Tiene una forma de decir las cosas Que es, las plasma directamente sus guiones Y por eso son tan buenos Mejor dirección eh, esta, Este renglón lo gana San Méndez Por su película 1917 Tumbando las predicciones De que podría ganarlo Martin Scorsese Por The Irishman o Todd Phillips por su película Joker, o también Tarantino con Once Upon a Time Hollywood, eh, fue una sorpresa, mucha gente eh, quedó con la boca abierta debido a que no era el favorito, a pesar de que su película está muy bien dirigida y tiene eh, aspectos técnicos impresionantes, eh, nadie lo daba por ganador. En el renglón Mejor Actor de Reparto, ellos no hacen separación de comedia musical o drama, sino que lo juntan todos, ganó Brad Pitt por la película Once Upon a Time in Hollywood, un premio más para esta película de Tarantino. En Mejor Actriz de Reparto, eh, ganó Laura Dern por su participación en la película Historia de un Matrimonio, una muy buena película de drama, en donde la aparición de ella es Impecable, impresionante De hecho, ella ocupa toda la pantalla Siempre cuando está en escena En el renglón de mejor actor En comedia o musical Gana Taron Egerton Por la película Rocketman En esta película Él hace de Elton John Y su trabajo Trasciende la pantalla De hecho, se siente prácticamente Como si estuviéramos viendo a Elton John joven su película, de hecho Rocketman, siento que merece mayor reconocimiento Mejor actriz en comedia o musical eh, esta, Este renglón lo gana la actriz Aquafina Por su participación en la película The Farewell Es una película que de hecho está en idioma extranjero eh, Fue filmada o producida por Estados Unidos Pero en idioma extranjero eh, es una historia muy bonita acerca de la despedida que le hacen a una abuela que está a punto de morir. Eh, es una película bastante melodramática pero muy divertida y de hecho el papel de Aquafina es perfecto. En el renglón mejor actor drama gana Joaquín Phoenix por Joker. Eh, mucha gente estaba convencida de que no le iban a dar el, pre eh, no le iban a dar el premio a él por todas las la, por todos los conflictos y todos los comentarios negativos que hicieron acerca de la película sin embargo viendo todas las actuaciones de las películas nominadas por Mejor Actor Drama definitivamente la mejor actuación del 2019 fue la de Joaquín Phoenix. Eh, de hecho podría decir que es la mejor actuación en los últimos 5 o 10 años entre todos los que han ganado este, este premio Mejor Actriz Drama lo gana Renée Selweger por su película Judy que trata sobre los últimos días de la vida de Judy Garland, aquella famosa actriz que hizo innumerables películas, entre ellas El Mago de Oz En el renglón Mejor Comedia o Musical gana nuevamente Quentin Tarantino con su película Érase una vez en Hollywood Once Upon a Time in Hollywood eh, la película se merece el premio definitivamente. La visión de Tarantino es algo que es indudablemente es una genialidad. En Mejor Película Drama gana la película 1917 dirigida por Sam Mendes. Eh, tumbó todas las predicciones nuevamente. Eh, todo el mundo pensaba que la ganaba de The Irishman o Joker. Incluso Historia de un Matrimonio. Nadie pensaba en 1917 y sin embargo, nuevamente una película de corte bélico gana este premio. Y bien, estos son todos los ganadores de los renglones cine de esta 77 entrega de los Golden Globes para el 2020. Sin más nada que decirles, suscríbanse, denle like al video, por favor apoyen. Nos vemos, bye.